Bueno, hoy en día más que nada puedo usar lo que es la nube, en el caso de SkyDrive de Hotmail, que es lo que más uso hoy en día. Antes, pues usaba la USB y los disquets en Año del Caldo, se puede decir, hace mucho. Y los discos todavía para entrega de material.